Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno chicos, vamos a estar eh, metiéndonos nuevamente en el tema de la tripulación 2.0 porque veo que hay mucho, mucho, eh, digamos, muchas dudas hay muchos desencuentros, eh, hay un montón de cosas que no se saben y que yo tampoco sé pero que voy descubriendo día tras día de ir metiéndome y a medida que eh, ustedes mismos también se van metiendo y me van aclarando alguna que otras cositas. Así que les agradezco infinitamente los comentarios que van dejando en los videos, tipo aclarándome algún montón de cosas, porque la verdad es que yo no, no soy el dueño de la verdad, ni muchísimo menos, soy un jugador más como ustedes, y que muchas veces eh, uno se tiene que rebuscar, básicamente, y empezar a ahondar en la información para, para encontrar algo, porque bueno pasa que a veces la empresa no, no nos da a los EC un librito con información como para que nosotros después podamos bajar eh, cierta, cierta data. Bueno, entonces, tenemos que ahondar nosotros mismos. Y es lo que estuve haciendo, ¿bien? Básicamente, hoy estuve hablando con el... Eh, me mandó un WhatsApp el señor Condor del Clan Leaks, a quien le mando un saludo grande. Y me, me puso, básicamente, sus, eh, sus dudas eh, con respecto a esto, a la, al tema de la tripulación. Y eh, estuve estuve metiéndome porque tenía ciertas dudas con respecto a lo que él me planteaba. Él tenía la duda de que, eh, digamos... Me comentaba como que obviamente tienen una preocupación importante. ¿Por qué? Porque puso mucho tiempo en lo que es entrenar en una tripulación, como lo he hecho yo, como los, lo ha hecho seguramente cada uno de ustedes. Eh, entrenar en una tripulación no es cosa fácil. Lleva su tiempo, lleva sus batallas. Entonces es decir, bueno, eh, él me planteaba que a partir de ahora los vehículos tendrán tres vehículos para poner esa tripulación. Y él decía, pero ¿cómo? Yo antes se lo ponía, eh, no sé, por ejemplo, al, al 268 se lo ponía al 130PM, se lo ponía eh, a la 130, al 130, se lo ponía, bueno, no sé, a todos los tanques premium que a ustedes se les ocurra de la línea rusa, ¿bien? Eh, entonces, claro, él estaba preocupado porque decir, bueno, eh, perdón, acá, ruski. ¿Entendés? Entonces, él, por ejemplo, o oh, no sé, por ejemplo, la de algún pesado, ¿eh? la tripulación del 277, agarraba y se la ponía tranquilamente a su IS-6, por ejemplo, ¿eh? eso es un ejemplo, al IS-6, al KB-122, eh, y se le ponía, bueno, a, a, al Defender, al IS-3A, bueno, a todos sus vehículos premium. Bueno, quiero aclarar que eso se va a poder seguir haciendo, ¿bien? Porque lo de las tres tripulaciones, primero voy a empezar con lo bueno. Después, voy, después se viene la parte en la cual yo voy a expresar lo que, lo que estuve haciendo hace un ratito, que es para que ustedes vayan viendo también cómo se va desarrollando esto. Lo del tema de las tripulaciones para tres vehículos es para tres vehículos de línea. Bien, fíjate que acá abajo te aclara Premium Germany Tank Destroyers, perdón por mi inglés, pero es bastante poor, bastante pobre. Train it for all eh, vehículos of these types. Bien, y acá abajo te dice. De current crew. O sea, la tripulación... Esta tripulación está disponible por... Any premium vehículo of this type. O sea, está eh, disponible para todos... Los vehículos premium de este tipo. No additional training is required. O sea, no es necesario que... que, que reentrenes la tripulación. O sea, esto sigue igual. Vos a tu... cr 100. Le vas a poder poner la tripu, Por ejemplo. Por ejemplo, vamos a hacer... mira, por ejemplo. ¿no? Vamos a ir a... Close, cierro aquí Vamos a mi eh, Raymetal Scorpion Clico acá, y Emma Berger Como pueden ver Vamos a chatpan 100, vemos que es Emma Berger ¿Ven? ¿Está, ¿Está correcto? Dale Vamos a el Scorpion Emma Berger, pum, Clicuemos acá Listo Ya la tenemos a Emma Berger, Emma Berger Aquí en el, en el Scorpion Vamos al chatpan 100 eh, perdón, al eh, canon en eh, 105. Pasamos la tripulación acá y ya la tenemos acá. Es que no hace falta ningún tipo de eh, entrenamiento previo, ni mucho menos. O sea, básicamente, es más, por ejemplo, a ver, no me acuerdo si tengo el Dicker Max, por ahí también tenía. ¿Ves? Dicker Max acá, de tier 6. ¿Ves? clicamos acá, Emma Burger la pasamos, listo, ya está. ¿Bien? Bien. Entonces, lo que tiene que ver con vehículos Premium sigue exactamente igual. Vos podés pasar tu tripulación a los vehículos Premium que a vos se te ocurra o tengas ganas de utilizar en ese momento. Eso por un lado. Ahora, volvemos a nuestro Shotpanzer 100. Volvemos con la señorita Emma Berger. Bien, bueno. Tenemos a Emma Berger aquí, que es la comandante de nuestro vehículo. Ahora, la especialización de las tripulaciones. Como podemos ver acá, te da tres vehículos, que esto es lo que estaba preocupado eh, el señor Cóndor. Entonces, lo del tema de los tres vehículos a los cuales vos le podés aplicar esta tripulación es para vehículos de línea. ¿Ves? Por ejemplo, cliqueamos acá, Train for Vehicle. Eh, ¿Ves que te aparece el Hetzer, el Ferdi, todos tanques que tengo en mi garage? Oh, no, bueno, este no los tengo. Eh, este, este, el Marder, pero fíjate que son todos... De línea, el auge el Jad Panzer 4, el Nashorn, el Jad Panther, el Emil, el Jad Panther 2, el, el Borsig, el Panzer entrar el, el, el, el Panzer 4 y el Grill, la Grille 15. Pero son todos vehículos de línea, ¿entendés? O sea, eh, en ese sentido, solamente te da para que vos le pongas esa tripu a tres vehículos. Y vamos a elegirlo, por ejemplo, vamos a ir con vehículos que tengo en el garage. El Ferdinand es uno de ellos. Pues lo acabo de comprar, ¿eh? Ahora, tenemos tres opciones, como las teníamos antes. ¿Te acordás que teníamos tripulación al 50, al 75 o al 100% por oro? Bueno, acá también eh, tenemos la posibilidad de pasarla por. Ojo, yo no estoy diciendo que sea bueno o que sea malo. Yo le estoy comentando cómo es el sistema. Te saca eh, 676,393, pero es gratis. Esa con 30% de experiencia. Si la pasas al eh, pagando 500.000, te saca un 10%. Y si no, pagando 750 de oro, la reentrenas para poder utilizarla en el Ferdinand. Y vamos a hacer eso. Bien, ya la tenemos para el Ferdinand. Por ejemplo, a ver si me deja entrar aquí. Vamos directamente desde el Okarachi. Vamos al Ferdinand. Clicamos en Select Crew vamos con Emma Berger bien, tenemos el Ferdinand el 590. ah, porque tiene el cañón chiquito eh, vemos que está Emma Berger entrenada para estar aquí en el Ferdinand, ok, entonces nos queda un vehículo más para elegir, vamos tranquilamente a Emma Berger y podemos elegir un vehículo más, bien, por ejemplo en este caso va a ser el Jet Tiger. lo mismo tenemos, eh, mira acá te dice, te, la tripulación eh, necesita grandes partes, sí, perder experiencia. Eh, que se calcula un valor relativo del, del valor total de la experiencia. When, sí, o sea, te, te descuenta el 30% básicamente. Eh, when training for a vehicle of different type, a crew loves more experience. Bueno, cuando entrenas en la tripulación para un vehículo de diferente tipo, eh, perdés aún más. Perdés más aún eh, Experiencia Vamos a la prueba ¿no? Ya que estamos No tenemos nada que perder eh, Vamos a poner un pesado Por ejemplo no Vamos a pero Quiero que sea uno del eh, de linea. Un mediano Ahí está bk 30 1P Bien Bueno, este tiene su, su, su Pasa que este tiene su propia tribu Eh si sí, es complicado. Pero bueno, no importa, no importa. Eso después lo haremos en otro video, porque si no se verá el video eterno de la vida. No quiero que sea tan largo. Eh, escúchenme. Entonces estamos acá, acá, acá, con TDS. ¿Bien? Alemanes. Ahí va. Entonces, como dijimos, Japan 100. podés ponerle la tripulación al Ferdinand, podés ponérsela al Schatt panzer 100. o al Jat-Tiger. O Jat-Tiger, como quieran decirle. ¿ves? Entonces vamos acá, Jat-Tiger, con Eva Berger. Eh, Training for a vehicle use eh, a free slot. O sea, podemos usar para este vehículo, para el chat Tiger, y lo reentrenamos con oro, 750 de oro. Y eh, ya lo tenés reentrenado al 100% Repito, no estoy diciendo que el sistema, se, el sistema sea bueno. ¿okay? Yo lo que estoy diciendo es. solamente les estoy comentando cómo es el sistema. Ahora, si me preguntás, mi opinión me parece mal. ¿Por qué me parece mal? Porque yo ya invertí en esa tripulación, en su momento, ¿bien? Pero, eh, nada, es así. Básicamente, yo en este vehículo, en el Jet Tiger, no tenía tripulación, en el Ferdinand no tenía tripulación. Bueno, acá te permiten que vos le pongas una tripulación para poder utilizar estos vehículos. ¿Bien? Cosa que antes no podía hacer, porque antes, o sea, tenías que tener una tripulación para uno, y si querías jugar una batalla con ese, tenías que reentrenar al 100%, para poder utilizarlo. ¿Bien? Entonces. Eh, acá lo que tenéis la opción es. De poder pasar la tripulación a tres vehículos de línea. Y poder usar esa misma cosa que la tripulación del Japanzer 100. Yo pongo Japanzer 100 por ejemplo. no Puede ser cualquiera. Ustedes agarren su garaje y fíjense lo que más les convenga. Pero es solamente a modo de ejemplo. El Japanzer 100. Esta tripulación Emma Berger para acá. Va acá. Y ahí y entra de una. ¿ves? Pup, y jugamos con el Japanzer. Y si no, sale un amigo, che, ando, juega un pelotón, le da, le vamos a usar 8, usar el Ferdi, bueno, ya, pum, saco el Ferdi y ya está, ¿bien? Entonces, eso por un lado. Y después lo que les decía también, el tema de poder utilizar la misma tripulación en cualquier vehículo premium de la misma, del mismo tipo y nación. O sea, remita al Scorpion, el Scorpion G, ya que de -Jad Panzer en Max, o lo que se les ocurra. Como hicimos recién, ¿ve? Cliqueas acá, cliqueas acá. Cliqueas acá y ya directamente puedes estar jugando con tu canón en Jet panzer. Eso es lo que quería aclarar. Ahora. Eso fue lo, lo, lo, lo, la información, digamos. Ahora. Pareceres personales. Bien. ¿Por qué en relativa forma no me parece tan bien esto? ¿O no me parece bien? ¿Por qué? Porque la tripulación que yo le ponga al Jet panzer 100. ¿bien? Las cualidades que el Shotpanzer 100 tiene. Que ahora son... A diferencia de antes, que como hablábamos el otro día, que eran muy generales, ¿qué hacíamos siempre, chicos? O sea, ¿qué, básicamente, ¿qué le ponemos? Bueno, o hasta ahora en el juego. ¿qué, ¿Qué le ponemos? ¿Qué tripulaciones? Mejor dicho, ¿qué habilidades le ponemos a las tripulaciones? El sexto sentido. Bueno, recuerden que ahora el sexto sentido no hace falta que se ponga más. Ya viene de una. Ya viene de... Así, de cajón ya te lo... Te lo invocan. No hace falta que entrenes eso. ¿Qué le ponemos? Hasta ahora. Sexto sentido, hermano de armas, Cazatanque tanque, ¿no? Eh... Camuflaje, después, bueno, si querés puedes ponerle. Depende del tipo de cazatanque, si es con torreta o no. Podés llegar a ponerle. Eh, para que sea preciso en movimiento. Que ahora no me va a salir el nombre. La habilidad esa de. Bueno, no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, hay una habilidad que hace que, que puedas disparar en movimiento. Por si tenés que salir huyendo. Que se usa junto con el estabilizador. Bueno. Las tripulaciones, las tripulaciones de hoy en día, por lo menos, son muy generales. Con lo cual, más o menos, una tripulación de un Panzer 100... Y más o menos va con la de un... Yo qué sé, un ShotTiger, un Ferdi... Eh, pero el tema es que ahora, al ser tan específica... Por ejemplo, yo al 100 le voy a poner que, que rote bien. bien que, que trate de rotar bien para los costados. Después de la tercera, cuarta, quiero decir. ¿no? O sea, después de que le pongo todo lo que quiero ponerle... Le voy, a, voy a hacer de que se mueva relativamente más rápido para poder... Eh, tener la opción de disparar, ¿no? Porque esto, si algo que no tienes, movilidad. Bueno. Hoy en día, con el tema de las, o mejor dicho, con estas tripulaciones, lo que va a pasar es que, como son tan específicas, tal vez esta tripulación no me es 100% útil para otra. ¿Entendés? Por ejemplo, eh, El Scorpion, no mucho, está bien. Sí, estaría bueno que rote mejor, pero prefiero que tenga otras cualidades. ¿Entendés? Eh. Y así tienen que ir viendo diferentes casos Que va a pasar, va a pasar un montón eh, ¿Qué te puedo decir? Por ejemplo, si un vehículo pesado Que yo lo tengo y tarda que cierre ¿No? Un vehículo de línea estoy hablando Tarda que cierre bastante la retícula Pero sus... Los otros dos que yo quiero agregar no Porque son tres que podemos agregar A la tripulación Los otros dos que yo quiero agregar Cierran bien Y esa tripulación medio que queda media tonta ahí porque, O sea, le puse todo a full para que cierre pero los otros que le puse también, los otros dos, para completar los tres, cierran bien. Entonces como que es raro, ¿entendés? Termina siendo como un poco medio soso, no sé cómo decirlo. Medio inútil, entre comillas, por decirlo, ¿no? Así. Entonces, al ser tan específicas, es como que tenés que ponerle esa tripulación para ese tanque. Eso por un lado. Eh... Y bueno, eso chicos, después por otro lado sí quería decirles que estuve haciendo unas pruebas y estuve equipando al tanque de la mejor manera más o menos que consideré y bastante similar a lo que tengo hoy en día en el... en mi garaje ¿no? este Japan 100 les voy a mostrar una cosa, aguarden un segundo que voy a voy a hacer un truco de, de, de edición para que vean algo, mira bueno, acá está un poquito entonces lo que yo quería mostrarles chicos esta es mi cuenta, bien, acá donde está el Japan 100 es mi cuenta, y en la otra parte es una captura de pantalla que saqué de eh, el servidor Sandbox. Entonces fíjense. Lo que quería mostrarles es. Están exactamente igual, los dos, exactamente igual equipados, lo que, equival, lo que equivaldría, digamos, ¿no? Eh, el de acá también tiene comida, el de allá también. están exactamente igual todo. Todo igual. Bueno. Entonces, fíjense lo que es el eh, tiempo de recarga. En el mío, como lo tengo equipado yo hoy en día, con las viejas habilidades, ¿no? Eh... Esperen que voy a ver si les puedo correr un poquito para que vean las habilidades que tengo en este. Ahí va, mira, ¿ves? Perdón la prolijidad, chicos, pero es para que lo vean ustedes, para que más o menos tengan en cuenta. Ahí va, ¿ves? Estas son las habilidades que tengo hoy en día en el tanque. Y así es eh, como quedó equipado, o sea, bastante similar... Pero fíjense que el tiempo de recarga es de 20,33 en mi cuenta personal y el tiempo de recarga es de 21,3 en la tasa O sea, me hace perder literal un segundo de recarga. Que eso lo ganás con sangre, sudor y lágrimas porque le pones la barra, le pones la ventilación, le pones habilidades para que baje el tiempo de recarga, le pones chocolate todo. Y así todos perdés un segundo. En ese segundo muchas veces puede ser crucial. Entonces, eh, las nuevas habilidades no me terminan de cerrar en ese sentido. ¿Ves? Esta es la parte que yo estaba viendo como negativa. Velocidad de apuntamiento, 2.37. Aquí 2.37 en, en mi cuenta. Mientras que en el sandbox es de 2.49. La dispersión a 6 metros en mi cuenta, 0.31. Como ven a la izquierda, la dispersión en el sandbox de 0.32. DPM total, 3.099 en mi cuenta, 2.958 en la cuenta eh, del sandbox, en la nueva tripulación, podríamos decirlo así. Bueno, la, la potencia mucho no, no varía, la verdad es que no, no, no cambia mucho. Eh, ahí le puse los hit points. Eh, 24.44, lo que es la movilidad eh, en el, lo que sería el sandbox. Acá es 27,29 en el mío. Y después fíjense lo que es el rango de visión. En el mío tiene 451 y no lo tengo con ópticas ni nada. Y en el eh, servidor del sandbox tenemos unos 440 metros. Y tenemos eh, una, un ocultamiento, podríamos decirlo así, o un camuflaje de 160, mientras acá es de 168. Entonces fíjense que hay algunas cositas que perdemos eh, y que habrá que meterle más power para, para recuperar eso eh, pero bueno quería que no, que no se pierdan esto también porque es, me parece importante en el sentido de ver las comparativas más o menos cómo se va desarrollando recuerden ventajas eh, que tenemos por ejemplo con lo que estuvimos hablando la tripulación de un vehículo de línea se va a poder usar en dos vehículos más o sea en un total de tres vehículos de línea y se va a poder usar infinitas veces para los tanques premium. ¿Ok? Entonces, eso tiene que quedar claro. Hoy en día, tu tripulación del Japan Ser 100 en una de línea no lo puedes usar. O sea, sí la puedes usar, pero no te va a servir porque va a estar horrible. Pero en la próxima, en la tripulación 2.0, sí podrás utilizar tu tripulación eh, del Japan Ser 100, por ejemplo, en un Ferdinand y en el Chat Tiger. Obviamente tendrás que pagar la correspondiente penalización en oro 500.000 créditos O lo puedes hacer gratis con un 30% de pérdida si no, Creo que en un 10% si no eh, Con 500.000 créditos Y si no por 750 de oro Vas a poder reentrenarla para poder usarla en el Como dije recién Ferdi, ya Tiger por ejemplo ¿no? Y Shot Panser 100 Así que bueno, nada amigos, eh, quería aclarar eso Después iré, y seguramente iremos sacando más videos Para no hacerlo tan tedioso y tan pesado a cada, a cada video Pero bueno, iremos aclarando de a poquito Las dudas y las cuestiones que, que vayan surgiendo eh, Así que bueno, nada Espero que, que se haya entendido Por lo menos porque nada traté de transmitir desde mi forma Lo más concreta posible Pero bueno, a veces me enriedo porque Me cuesta explicar un poco eh, Pero la idea es esa Básicamente si tienen alguna duda con respecto a lo que dije o alguna duda de lo, de, digamos, de lo que se viene también con respecto al 2.0 Déjenmelo en los comentarios Y así como hizo Condor, yo también estaré respondiendo Si puedo, a través de un video O a través de una publicación, o de lo que fuere eh, O juntaré varias preguntas eh, Y las estaremos respondiendo en algún próximo video Dentro de, mi, de mis posibilidades Bueno chicos, muchas gracias por estar ahí Les mando un beso gigante, cuídense Y nos veremos en la próxima Chau chau Mua.